Es un hecho que muchísima gente usa jeans con tenis, pero hay reglas y se las vamos a dar hoy. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y vamos a hablar de qué tipos de tenis van con qué tipos de jeans, colores y demás. A ver qué les parece. Tenis blancos con cualquier par de jeans. Esta es una fórmula clásica y siempre exitosa. Los tenis blancos, de preferencia totalmente blancos, y unos jeans siempre se llevan bien. Tanto que incluso son una combinación que aporta elegancia y un toque vintage. No importa el diseño de los tenis, ni tampoco el corte del pantalón. Si no sabes qué ponerte, esto siempre te va a salvar, no lo olvides. Converse y Jeans Skinny Converse es una marca clásica de tenis juveniles e informales. Si tienes unos converse, no lo pienses más. Se usan con jeans entallados, opta por colores oscuros como el azul y el negro. O si buscas un toque más urbano, entonces que tus jeans sean todos desdabados. Tenis running. Si lo tuyo son los tenis running o tienes un par de este estilo, entonces los jeans negros en corte slim son obligatorios. Por lo general, estos tenis se usan con joggers, shorts deportivos o pants. Pero si los quieres usar con unos jeans, entonces la opción más viable es un corte recto que aportan los jeans slim. De esta manera la figura de los tenis resalta sin exagerar, pero tampoco se pierde. Los tenis running vienen en colores más vistosos, de manera que para contrastar ese peso visual, el color negro te ayudará. Tenis retro y jeans azules slim. Si lo tuyo son diseños más clásicos de tenis o quieres evocar el boom de las tendencias ochenteras, entonces tu combinación son unos tenis retro y unos jeans con corte semi y en el clásico azul de la mezclilla. No solo te verás genial, sino que es la mejor manera de agregar una playera polo a tu vestimenta. ¿Tenis de bota? Los tenis de este tipo son más difíciles de combinar. Los hay ligeros como los Converse y los Bands. Y los hay de mayor peso visual como los Jordan. En cualquier situación, opta por los pantalones skinny. De esta manera, los protagonistas serán los tenis. Para que luzcas más, mete los pantalones por dentro de los tenis. De esta manera, darás mayor énfasis a lo largo de los tenis. Esto es todo lo que hoy podemos hablar acerca de este tema. que Espero que les guste y les llame la atención. Les agradezco muchísimo.